¡Buenos Bienvenidas, mentes curiosas. Conocéis Creepypasta el campo del escritor Brandon Kirayagami, es un loquendero si estarán estas aquí abajo de descripción. El video hoy vengo a contaros este Creepypasta. Disfruten el video ahora, mismo. 15 de septiembre, en el año 1997. Fue el día que conocí lo peor y más perturbador que haya visto. Les voy a contar cómo transcurrieron los eventos que marcaron un punto clave en mi vida, y que jamás voy a olvidar. Resulta que en esos tiempos yo tenía 17 años, vivía con mis padres y mi hermano menor de 14 años David. Mis padres tenían una casa en las afueras de la ciudad, un campo muy bonito y extenso con gran vista hacia el bosque, en el amanecer resulta que un día mis padres quisieron ir a pasar un fin de semana entero allí, para que no la pasáramos tan aburridos. Me dijeron que podía invitar a uno de mis amigos, así hacíamos una pijamada, yo accedí a esto y ya me harté, o quien era mi mejor amigo y también de David. Pues llegado el viernes, fuimos para al campo a prepararnos para pasar la super los tres. Estuvimos la gran parte del viernes, dando caminatas en los alrededores del bosque, de todas maneras sabíamos cómo volver de nuevo en eso se nos hizo algo tarde, mientras íbamos explorando las zonas nos cruzamos con una cabaña en medio de la nada. Un lugar muy viejo, destrozado de lejos se veía muy tenebrosa, como éramos pendejos y nos gusta a explorar, no tuvimos miedo de acercarnos a ella, cuando llegamos vimos que parecía estar más dañada de lo que se veía, de lejos como si un incendio la hubiese consumido casi por completo la puerta frontal, tenía una cadena que se cerraba firmemente con un candado. Yo noté que en esta misma puerta había un viejo cartel de plástico pegado, lo tomé e intenté leerlo, pero llevaba tanto tiempo a la intemperie y más el agua de lluvia que este había quedado completamente ilegible, tengo con un poco de fuerza rompió el candado oxidado, yo por una parte temí que nos fuésemos a meter en un lío, ya que podía ser una propiedad privada o algún vagabundo la tenía como suya, pero cuando la vieja puerta se abrió dando un fuerte chirrido, solo vimos oscuridad y suciedad dentro de la cabaña, la exploramos un poco pero no encontramos absolutamente nada más que basura, un breve sonido se escuchó en el techo pero supusimos que fue solo la madera crujiendo por los años, sin más que hacer volvimos a la casa. En la noche un tiempo antes de irnos a dormir, estábamos jugando tranquilamente a la PlayStation 1 el Resident Evil 2. Los invitados tuvieron una idea muy estúpida, ante mis ojos mientras yo jugaba, ellos se levantaron y dijeron que irían a pasear por el bosque en las bicis, que le prestase la mía a Tev yo les dije a ambos que era muy peligroso, no por un fantasma o algo así sino porque está muy oscuro y podían perderse, pero como es esperarse estos par de idiotas, no me hicieron caso y salieron así nomás, diciendo que volverían rápido. Pues entonces el tiempo corrió 10 minutos, 15 minutos, 25 minutos, 50 minutos, una hora. Ya había pasado demasiado, mis padres estaban diciéndonos que nos fuésemos a dormir, pero esta bicicleta aún no habían vuelto, y si algo les pasaba sería mi culpa, por no ponerles un freno a ambos decidido tomé mi linterna y salí afuera a buscarles, caminé muy lejos de la casa apenas podía ver las luces, pero con la linterna no podía perderme, en eso tropecé con algo metálico, y casi me hago mierda en el piso, cuando alumbró al suelo veo que era mi bicicleta, pero la de David no estaba, así que supuse que Teo se había quedado atrás por lo cual debería estar cerca, caminé un poco más llamándolos a ambos por sus nombres, en eso sin darme cuenta había llegado a la cabaña, allí estaba en medio del bosque de noche, era aún más aterradora que de día, la miré por unos segundos y entonces pude ver algo en la puerta, la entrada había una figura a simple vista parecía ser una persona, pero no podía ver su rostro asumí que por la altura tendría que ser David Oteo, sin preocupaciones me le acerqué diciéndole que se dejen de joder y que volvamos a la casa, pero esta figura se metió adentro de la cabaña como queriendo evitarme, sin miedo alguno me acerqué hasta ingresé a la casa y me sentí mal, hubo un cambio de ambiente muy extraño y el clima era era más frío de lo normal en aquellas zonas, no había nadie dentro, solo la casa destrozada, y con ya mucho pánico salí rápidamente al pórtico y miré para todos lados. En eso vi a David en su bicicleta, estaba llegando justo enfrente de la casa. Él me preguntó, ¿por qué estaba así asustado? Yo le pregunté dónde estabas, Teo respondió, que se había quedado atrás a orinar en un árbol. En eso la mirada de mi hermano cambió de neutral a asustado. Él miró hacia mi dirección con una cara de miedo tremenda, yo le pregunté qué pasó. Pero él no me respondía, al parecer no podía reaccionar. Fue entonces cuando me golpeé y lo vi detrás de mí. Esa sombra salió de la entrada arrastrándose, era una cosa extraña. Yo pegué un salto del miedo y corrí hacia David. Era un ser extraño, tenía una forma humana y al mismo tiempo se movía en cuatro patas por el suelo. Era una cosa horrible cuando llegué hasta corrió como pudo para hacerme un espacio en la bici. Y salimos de allí algo lentos, muy inútil ya que esa cosa se movía muy rápido por el bosque. Para parecía un mono lastimado o algo así, la bici no era lo suficientemente fuerte para sostenernos a ambos y nos terminamos cayendo, sin tiempo de pensar corrimos en direcciones opuestas, lo peor era que en medio de la desesperación había perdido mi linterna y no podía ver nada, corrí y corrí como loco a un lugar seguro y me escondí atrás de un tronco caído a recuperar mi aliento, estaba muy asustado para pensar en un plan, no sabía cómo carajo le iba a hacer para encontrar a aquellos dos y volver a la casa sin morir por esa cosa, a mis alrededores podía sentir pasos rápidos, como si alguien corriese por el pasto obviamente, no sonaba como algo humano, ese monstruo estaba siguiéndome, tomé confianza y me propuse a continuar para asegurarme que los tres volvamos sanos y salvos, me levanté y empecé a caminar despacio, sin hacer mucho ruido, en la oscuridad de la caminando ya me había alejado bastante de la casa y no veía las luces, todo estaba tranquilo pero entonces lo vi más adelante, pero por la forma de la figura parecían ser ellos dos, por un momento me sentía aliviado y por otro con miedo sabiendo que podía ser esa cosa extraña engañándome de nuevo, empecé a correr en esa dirección y de repente me choqué con alguien, me desesperé pero noté claramente que era Teo, nos aliviamos mucho al encontrarnos yo le pregunté si había visto a David. Pero él no sabía nada de él, desde hace un rato, en eso sentimos unos gritos horribles Ande más lejos reconocí la voz era mi hermano, seguimos el sonido de los gritos Lo más rápido que pudimos y dimos con la escena, el monstruo ese estaba por matar a David Lo estaba rasguñando con sus manos extrañas, por toda la cara Nosotros le pegamos a la criatura como pudimos, intentando separarlo de Teo Le pegó varias veces con un palo y logró quitarlo pero esto solo empeoró las cosas para nosotros, y que se enfureció, más aún los tres corrimos como locos hasta la casa, con esa cosa detrás de nosotros llegamos hechos de mierda, pero lo habíamos logrado cuando, ya habíamos entrado, la cosa no nos había seguido más hasta allí, de todas formas nos encerramos en nuestro cuarto con el cerrojo y no salimos hasta el amanecer por la mañana ya estábamos bien y tranquilos. Esa cosa no nos había seguido ni nada, pero aún así no le contamos nada a mis padres, al respecto de lo que pasó en cambio hice otra cosa como David y Teo no querían volver, yo bien temprano salí y fui hasta la vieja cabaña con un palo por si acaso, la investigué un poco a los alrededores y resulta que había una cosa que habíamos pasado por alto, en la ventana trasera por el lado exterior había un papel metido en un folio bien pegado a la ventana, lo saqué de su envoltura y pude leerlo, me sorprendí mucho al ver que decía. 12 de junio de 1954 Ya no sabía qué hacer, por lo cual tuve que tomar el riesgo necesario Esa cosa no paraba de matar a mis animales, destrozar mi cosecha y no permitirme salir Parece como si estuviese en el mismo infierno así que hice lo que tenía que hacer No sé de dónde salió, no sé qué será, pero por favor, lean esto Logré atraparlo, lo traje hasta mi casa y lo dejé cerrado, no sé si lograré contenerlo así. Pero algo es algo por favor no abran la puerta, no lo dejen salir, no lo dejen salir, adiós. Decía esta nota entonces ahí me di cuenta, en el anterior del inquilino de la cabaña había encerrado a esa criatura allí, debido a que lo estaba atacando, nosotros fuimos los responsables, Teo rompió la puerta y lo dejó salir, ahora esa cosa ronda por el campo libremente. Y tantas otras. ¿Y vosotros, qué pensáis de la vida y la obra de la manos? ¿Cuál es vuestro relato favorito? Me gustaría que nos lo dijerais abajo, en los comentarios, punto. y si queréis conocer más historias interesantes, ya sabéis es una experiencia interesantísima como interactúan, wow me está fascinado, todo estoy anonadado, quiero grabar todo de verdad, esté al pendiente porque se vienen mucho muchos vídeos súper súper interesantes de esta travesía que estoy seguro nos va a fascinar a todos a todas, por igual cuéntenme de igual manera si tiene sugerencias de algo. Algo que debería de ver aquí en estén hermosita el vídeo de Norte del Sur, voy a estar un buen rato lelo. A estar poco más te dejen las abajo en los comentarios y pues nada haré. Lo posible por hacer las gracias por haberme acompañado una vez más, excelente, excelente. Primer video de años por la hermosa Filmora X, estoy cansada y shimo ya que irme a descansar para aprovechar mañana al máximo claro que si nos vemos ya lo saben como siempre en unos días con video nuevo proceder a intentar despedirme en Brasil y en español, chau san joarara. Espero que el video les haya gustado.